Eduardo Gómez, quien se encuentra, recibió atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paúl en esta ciudad, tras recibir una puñalada en el área abdominal. En un hecho ocurrido en la salida de Santo Domingo, acusa a una persona a quien solo identifica como pitarra de cometer la agresión en su contra. No, me dieron una puñalada. ¿Sí? ¿Quién? Pitarra. ¿Pitarra? Sí. ¿Por qué fue eso? No, que estaban hablando conmigo, muchachos. Un sobrino de él estaba relajando estaba hablando conmigo, entonces, y él tenía un, un cuchillo más armado y me tiró una puñalada sin preguntar. ¿Dónde fue eso entonces? Ahí, en la salida de la capital. ¿Tú habías tenido problemas? ¿Tú habías eh, eh, tenido problemas con la capital? No, yo no había tenido problemas, pero que él, por lo menos, anterior y anterior, en, en su casa también, me, me entró a galleta un día. Espera las autoridades policiales localicen y procesen al responsable del hecho. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.